Presencia Que me estás martirizando Quítate de mi presencia Que me estás martirizando Ya la memoria me trae Cosa que estaba olvidando Ya la memoria me trae Cosa que estaba olvidando Ponme la mano aquí, Catalina Ponme las manos aquí que las tiene fría, Mira que me voy a morir. La china que tenía se fue a Alemania y no ha volvido. La china que tenía se fue a Alemania y no ha volvido. Yo a Alemania me voy Y no a divertirme A tomar un veneno Yo quiero morirme Ponme la mano aquí Que la tiene fría Ponme la mano aquí Catalina mía Mira que me voy a morir Mira que me voy a morir que me voy a morir manito de mi corazón que bien tú sabrás que yo me estoy muriendo y te pido y te encomiendo que llame a un escribano también a mis primo hermanos Quiera hacer testamento como esos payos con fundamento Apúnteme usted, señor escribano Apúnteme usted, señor escribano Apúnteme usted una cortina que por cada agujero cabe una vecina Apúnteme usted, señor escribano Apúnteme un cuadro rompido que ya ni Dios sabe del santo casillo. Apúnteme usted, señor escribano. Apúnteme usted una escopeta que no tiene llave, cañón ni baqueta. Apúnteme usted, señor escribano. Y apúnteme usted, señor escribano.